A ver, vamos. Venga. vamos a ver qué hay debajo de las ofrendas Bueno, debajo de la estatua de las ofrendas Vale, vamos a poner un creativo Ya me modé creativo Y vamos a ver lo que hay debajo de la estatua de las ofrendas, ¿vale? Esta es la estatua de las ofrendas Y vamos a ver qué hay debajo De las extrañas Mirad Ahí va, he roto alguno eh, Hay cofres, ¿vale? Donde se guardaban todas las ofrendas Debajo ¿Vale? Esto comunicaba Con esto de aquí O sea, yo cuando tiraba una ofrenda Caía aquí Y caía en la tolva Y yo venía aquí y. O sea, venía después. Pasaba por la tolva. Bueno, ya sabéis, ¿no? Pasaba por la tolva. La tolva. Que ponía el cofre. Cofre, tolva, tolva, tolva, tolva, cofre. Y al final del todo, aquí está todas las ofrendas. No están todas, todas, todas. A lo mejor hay como Tres o cuatro que no están. Pero estos son los seguidores que hemos ganado durante la serie. Unos 24, digamos 28. Casi 30 seguidores en menos de un mes. Simplemente para saber cuántas ofrendas y cuántas, seguidores, cuántas personas me han seguido durante la serie. Y bueno, yo espero que os haya gustado la serie.